ha sido bueno con nosotros y que él sigue siendo bueno y que Dios nos va a ayudar en muchas cosas que nosotros emprendamos hoy Dios Jesús te dice pídeme lo que quieras y yo lo daré al el Señor y el Señor va a bendecirnos y Dios nos va a dar pero siempre y cuando nosotros nos animemos y nos acerquemos a la vida eterna con Jesucristo y nos acerquemos a Jesús y, nos y lo ha hagamos una cobertura en nuestra vida del Señor Jesús amén. si usted lo hace esto va a funcionar mejor eh, yo sé que muchos de los que están aquí pues, juegan los domingos y todo eso, ¿eh? pero el domingo es para Cristo, el domingo es para Dios, el domingo es para que tú lleves tu esposa, tus hijos, a la iglesia, a los que están casados y los que no están casados, acérquese a la iglesia el día domingo. Eh, fútbol, téngalo por con conciencia en tres semanas y, y en sábado, verdad, pero el domingo no fue el fútbol, el fútbol, el domingo Dios lo hizo para que descansara y descansara en él, ¿verdad? ¿Sí, no no, no quiero que regañar a nadie ni nada de esa cosa, pero vea que Cristo le espera un día ¿sí? y una de las cosas usted no espera estar con Cristo cuando ya quedó patateo ahí y lo tienen en una tabla ahora ahora sí ya que, ahora no puede decir que Jesús ¿no? Porque va derecho ya para allá arriba a ver, a ver qué sucede ahora no espera ese momento, sino que en vida usted camine con Cristo en vida, muévase con el Señor y busque ¿sí? mientras pueda ser hallado Jesús acérquese a él mira que lo hay y que Jesucristo lo va a abrazar y el Señor lo va a llenar y lo va a empapar muy bonito por su presencia y ¿sí? que acérquese a Cristo recuerde que Cristo le ama y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y el mensaje va a ser de Filipenses 4.13 que dice así todo lo puedo en Cristo que nos fortalece ¿sí? que es lo que dice ese, ese versículo pero ese versículo lo tenemos que apropiar de él tenemos que agarrarlo Decirlo es mío, yo me apropio de esta mes porque Jesús nos lo está regalando. Pero cuando usted conoce a Jesús, cuando usted camina con Jesucristo, cuando usted comparte la palabra del Señor, cuando usted le dice a otros de la grandeza de Dios, Dios lo va a bendecir a usted también, a su familia, si está casado su mujer y a sus hijos. ¿también? Todo va a cambiar y todo va a prosperar. Porque ahorita, ahorita los jóvenes tienen muchos problemas con el matrimonio, porque muchos de los jóvenes todavía traen la mirada en otra mujer. Trae la mirada en la otra chavala. Eh, usted está con su esposa y, y, y yo diga que no, así lo hace. Voltea a ver a esa chavala que pasó hoy. Mira, está más bonita que, que mi vieja, ¿no? Entonces está mal. Porque está pecando usted y Dios lo está viendo. Usted está pecando. ¿ves? Está cometiendo adulterio, está comiendo pecado. ¿ves? Entonces, a causa de esto, usted se le va a hacer una plaguita. Las plaguitas están en el viento. ¿Tú ves este viciento que está pasando por aquí? Está pasando cáncer. Está pasando sida por aquí. ¿Por qué te digo esto? Porque son las plagas que están sueltas en el viento, en el aire. Por eso, ¿no? Cuando tú vas a un hospital y una persona tiene cáncer o está enferma de algo que sea, te va a pegar, ¿qué te dice? Póngase una máscara, ¿va? Para que no respire lo que el aire está soltando, ¿sí? Lo que hay en la el atmósfera, lo que hay en el aire, ¿va? ¿Sí o no? ¿Me equivoco de eso o no? Eso sucede. Entonces, si usted se mete en porquería y, y está pecando, esas plagas se pegan pegajosas. Cuando usted menos piensa, ya lo llevaron en la ambulancia, en la emergencia, porque se estaba muriendo, y le dicen, ¿sabe qué, mijo? Tiene SIDA. Y luego, te, cuando te dicen esa palabra, ¿tiene SIDA? Ya ves la tabura allí, ves ya la, el, el, la carroza, ya ves todos los muertos del Doretico. ¿eh? La muerte te arronda, ¿ves? la muerte se te acerca, mijo. Pero un Cristo de poder, un Cristo de gloria, te quiere bendecir, y te va a bendecir. Te va a sacar de ese problema y te va a sacar esa muerte encima, ese sida sí sacante, el Señor lo sana así, y sabes? que Dios ha hecho milagros, o, lo han oído ustedes en la televisión, lo han oído en muchas partes más, en la, en la iglesia americana, te escucha, los milagros de Jesucristo, los milagros que Dios sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿ves? te digo esto para que te pongas a avispa, te digo esto para que despiertes y no cometas adulterio, la, ya de esa chavala, se casase con ella, ya la tiene, tienes hijos con ella, eh, sea firme, ¿sí? Y manténgase firme ahí con su esposa. Yo voy a cumplir ya 55 años de casado, casi voy a, a los 60 años, ¿verdad? He casado, tengo bastantes años de casado, con mi esposa, y claro que mi esposa, ya estamos viejitos los dos, ya está más viejita, yo estoy viejito, pero fíjese que ella me dio la juventud, ¿verdad qué sí? Estuvo cuando era más joven conmigo, yo con ella, y ahora que ya somos viejos, tenemos mantenernos unidos, ¿verdad? hasta que Dios nos separe, hasta que el Señor diga, hasta aquí llegó, cada quien, ahora uno va conmigo y el otro se queda, o a veces se van los dos de un viaje, ¿verdad? todo lo que Dios decida, pero cuide esa área, cuide todo eso, ya, ya firmaron este lado, ya, ya la tenemos aquí, entonces mijo, cuide todo eso y hágalo bien para el Señor, acuérdense que un ojo los mira siempre, ¿verdad, querido? el ojo de Jehová, que están de todo lo que están en este planeta las hormigas se mueven aquí los seres humanos se mueven aquí Jehová sabe lo que hiciste Jehová sabe que te está mirando y tú te metes bajo una piedra o bajo una peca una cueva ahí te mira el ojo del Señor el Dios mira es transparente ¿verdad? traspasa todo eh, ay, te estoy viendo Manuel yo lo que estás haciendo chico <ríe> ¿verdad que sí? entonces entiéndalo bien claro eh, la palabra de Dios es muy buena el Señor es muy bueno pero hay que servirlo con sinceridad a que ser sincero conmigo Y usted quiere jugar papelito ahí de hipocresía, o, o jugar su papelito de que, ¿entiende? No no me ve nadie, no me ve el, el, el hermano, no me, el culano, no me veo el marcar. no me veo el Hay un ojo que te miran. Dice Jesús, hoy soy amigo hoy soy tu abogado, pero en aquel día postreo, día postreo, dice el Señor, estarás delante de mí, yo voy a ser tu juez, y yo te voy a Ahí en la tierra me pediste, yo te bendije, yo estuve contigo, fui tu abogado, vuelvo te repito, fui tu mejor amigo, un amigo que no te traicionó, un amigo que nunca te dejó, fui yo, Jesús. Pero después Jesucristo, cuando tú vas ahí al tribunal de Cristo, el que está allí enfrente es el judío de Galilea, amén, el judío precioso, un oh, azul hermoso, el que está allí dando sentencia, tú para allá y tú para acá, tú para allá y tú y tú para acá, amén aventando gente al infierno y otro a la gloria de Dios amén pero depende de nosotros no, no de Jesús depende de ti que tú quieras hacer y cuál es tu decisión si servir a Jesús o servir al diablo y un día estará con el diablo tú, los ángeles del diablo se van con él los ángeles de Dios con el Señor y, y dice Dios que apartará ¿verdad? de los rebaños apartará su oveja a su derecha y sus cabritos y lo que le gusta la marihuana y le gusta el tingo de que tengo preparado y que digo, sábado, me voy, a, me voy a gozar. Eso le espera un infierno. ¿ven? Sonríe, sonríe. Les espera un infierno eterno. ¿ven? Les espera un tormento por siempre. Mire que aquí hubo un rico y hubo un mendigo. El mendigo era Lázaro. Y el rico tenía gozaba de toda la riqueza, tenía todo el dinero. Entonces a Lázaro lo humillaba. Y cuando el, el recto murió, el Lázaro murió, Lázaro fue al seno de Abraham. Lázaro fue directo a la mansión celestial, al lado derecho. ¿ven? Y el otro sinvergüenza, pajaraco, que le gustó la, la, la coca, le gustó toda la mierda por ahí para abajo, toda la basura, porque eso es basura, todo el diablo es basura. ¿Ven? Dice el apóstol a Pablo que todo eso lo da por basura. ¿A dónde está? En el infierno. ¿Y, y qué dijo el recto? deja que el acero venga para acá y me moje tan siquiera los labios estaba cosiendo todo pero nada más quería sentir fresco en sus labios en los labios nada más ¿eh? así que todo tu cuerpo se estaba quemando ¿ves? se estaba cosiendo y le dice a Abraham mijo, eso fue lo que tú escogiste allí en la tierra tú quieres servir al diablo de la marihuana, de la droga, de la cocaína pues mi hijo ahí está ya ese es tu lugar papá aguántatelo ahora por toda la vida ahí vas a querer morir, no se puede morir es castigo eterno, ven es castigo tras castigo, más y más duro, y le suben al cocedor, para que sienta más duro, amén, para que vea que, que, que el consejo que te dieron en la tierra, los mensajes que te predicaron, la iglesia que te habló de Cristo, no quisiste nada con Jesús, amén, así que, usted sabe lo que quiere después, Jesús, toca, y se le abre la puerta, pero el diablo no toca, el diablo, abre la puerta un poquito, una gendija por ahí, como dice por ahí la Biblia, pum, se metió, y ya tú estás maldiciendo, ya tú estás agajándote con tu esposa, peleándote con tus hijos, matando a tus hijos, matando a tu esposa. Amén. Todo eso se comete cuando el diablo entra a nuestras te Dicen por ahí, a una persona que está bien enojada, ya se le metió el demonio, ¿verdad? ¿Sí o no? Hasta tu esposa dice, ya se te metió el diablo. <risa> ¿Verdad que sí? Muy jóvenes, ¿sí o no? no sé si es, porque Está cuando tu papá te está regañando y te le pones al brinco y dice al papá, ya este muchacho se diablo ¿verdad? Así dice los papi. Ya se diablo ese chamaco, ahora sí ya para pararlo. <risa> porque se despierta todo se... el mundo ahora, <risa> por eso. Y pues gracias al Señor. Eh, yo espero que se hayan gozado, amigos, Yo sé que están cansaditos, está, está todo esto. Pero como a ustedes les gusta fútbol, pues yo lo, lo hice así. Le planeé todo eso y, y al final cayeron con otro juego más. Que, que fue mucho más doble todavía. ¿Ven? Así que en esta tarde viene su rostro y oremos por esta palabra que hemos recibido. Y que usted la tosore, asesore, en su corazón. Y una de las cosas, le sirva a Jesucristo, se acerque a la iglesia del Señor. Amén. Y que críen su rostro Amado Dios, te damos gracias en este momento. Padre, bendice nuestra vida. Bendícelo una vez más, Señor, a tu equipo, tanto a Jerusalén como también a, a Nazareno, para amado Nazaret. Y gracias te damos por la vida de ellos, por la vida de Mario. Allá se encuentra en su casa Mario. Bendícelo. Bendice también a Mario Chico, aquí que está aquí con los muchachos. Bendice a Mario. Que ayuda a los padres amados para que ellos sigan adelante dentro del ministerio y sigamos predicando la palabra y sigamos llevando este mensaje para que ellos se puedan seguir gozando mensaje tras mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Dios les bendiga, amén.